Ayúdame Dios, ábreme la puerta Ábreme la puerta por favor Señor, ayúdame, Godzilla me va a matar ¡Abre la puerta que Godzilla me va a atacar! ¡Allí viene! <risa> bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado este video Si te gustó el video, dale like, comenten y suscríbete al canal para no perderte de mi próximo video Si quieres ser el primero, claro Así que, adiós y nos vemos en el próximo video Goodbye friends